El evento de la temporada 3 de Fortnite ha comenzado. Hermanos, el evento de esta temporada 3 para Fortnite recibe el nombre de Hike Tower. Al parecer... Es un evento que jamás hemos visto algo parecido dentro del juego y además hemos descubierto muchas pistas, filtraciones y noticias sobre lo que estará sucediendo en el juego próximamente y en su historia. Muy atentos porque esto se pondrá muy interesante. Changos, se han fijado. Que estamos demasiado cerca de llegar a los 400.000 suscriptores, Sí, hermanos falta demasiado poco para alcanzar esa cifra y para alcanzarlo necesitaré vuestra ayuda, pero lógicamente hay que recompensar a la Neox Army de alguna manera, así que hermanos les dejaré un sorteo de 5.000 pavos justo en este vídeo. Todo lo que debes hacer para participar es muy sencillo Tan solo deberás suscribirte al canal con la campanita activada Y si llegamos a los 400.000 suscriptores en pocos días El sorteo será de un total de 10.000 pavos para la Neox Army Así que vayan a ver el enlace que hay en la descripción Para participar en un sorteo de 5.000 pavos Pero si llegamos a los 400.000 Estaré regalando el doble de pavos Así que hermanos, no sé qué esperas, <risa> yo de ti me iría suscribiendo justo ahora, ¡crack! Además, te invito a utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar al canal y ser los más guapos de vuestra casa, hermanos. ¡Changos! Yo soy MrDeneox y esto empieza ya. Empezando con esto... Hablaremos del objeto misterioso que se encuentra en steam Un objeto que ha sido añadido desde la última actualización 13.40 en el juego de Fortnite. Debemos encontrarlo en acumulaciones aireadas, pero se encuentra en un lugar secreto de esta ubicación. Deberemos romper un suelo secreto, bajar unas escaleras y ahí empezará a sonar una música misteriosa. Algo muy raro y extraño sucede en este lugar. Lógicamente no existe ninguna predicción clara y firme todavía para este objeto misterioso en la isla de Fortnite. Pero lo primero que me viene a la mente cuando he visto esto ha sido a Jules. Jules. Es la mejor ingeniera que tenemos en nuestra isla de Fortnite, ella además dispone de diferentes cajas como las que hemos visto hace unos segundos, y además esta pieza misteriosa de metal parece formar parte de algo muy extraño, y además solo alguien extremadamente listo e ingenioso podría saber de qué se trata ahora mismo, por lo que Jules es la perfecta candidata para ello. Pero... He descubierto algo... Que nadie ha descubierto hasta el momento... Analizando el audio que desprende la piedra misteriosa... Al acercarnos a ella... Hemos descubierto que ese audio pertenece... A una película... Que todavía no se ha lanzado en los cines... Una película que próximamente estará llegando a todo el mundo... Llamada... Tenet... Lo misterioso de todo esto... Ha sido cuando he descubierto que esta nueva película trata sobre los viajes en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Fortnite nos está queriendo decir con todo esto? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Acaso podremos viajar en el tiempo de Fortnite? Pueden ir a comprobar como la música del tráiler es la misma música que hemos escuchado hace unos instantes. Verán que tengo la razón, de nuevo. Puede tratarse ...del anuncio... ...de una nueva colaboración en el juego de Fortnite... ...la llegada de una colaboración de Fortnite por Tenet... ...próximamente... ...cuando se lance la película... ...esta nueva colaboración... ...estará llegando para el 26 de agosto... ...en tres semanas... ...si es que realmente se trata... ...de una colaboración... ...ahora, hermanos... ...hablaremos sobre el nuevo misterio... ...del pase de batalla de esta temporada... ...al parecer... Un cómic ha aparecido con diferentes easter eggs de lo que estará llegando a Fortnite para este evento final, o más bien para estas últimas semanas que quedan de temporada. Al parecer, Thor y Galactus podrían ser los protagonistas del nuevo evento de esta temporada o de la próxima temporada. Podrían ser la nueva skin secreta de la temporada 4 de Fortnite. La mejor de las teorías que hemos encontrado para la llegada de este nuevo superhéroe sin que realmente afecte la historia del juego de Fortnite, creemos que podría tratarse de la nueva skin secreta de la próxima temporada del juego, la temporada 4 del capítulo 2. Como ya hemos tenido anteriormente a Deadpool o a Aquaman, esta temporada Thor podría ser la skin especial de la próxima temporada, además ya sabemos Fortnite le encanta hacer colaboraciones con el mundo de los superhéroes y de los superpoderes. Cabe de esperar que esta teoría sea la acertada. Ahora estaremos mostrando lo más importante del video. Hemos encontrado novedades en los archivos del juego para el evento de esta temporada. Al parecer estas runas... Han aparecido nuevas en los archivos secretos del juego de Fortnite y parece ser que están ubicadas en la carpeta del evento final. Algo me dice que realmente el evento de esta temporada podría ser un evento muy extraño y además no descartamos tampoco que Thor tenga algo que ver con este nuevo evento que estará por llegar esta temporada. Quizás estas runas son la puerta del puente Bifrost que tanto está dando que hablar últimamente. El tipo que se descubrió en los archivos de sonido de Fortnite se parece demasiado a Galactus y ahora ha aparecido un cómic en el pase de batalla. Esto coincide además con los símbolos que parecen la entrada al puente Bifrost porque... Galactus aparecería con Thor. Según las filtraciones, Thor podría estar batallando con Galactus para intentar lograr la tranquilidad en Fortnite y su isla de Apolo. Pero han aparecido muchos símbolos, no tan solo uno. Por lo tanto, ¿qué tal si los Vengadores aparecen y luchan juntos? Una gran batalla para salvar el mundo de Fortnite. Sería algo... Espectacular de ver Realmente suena una teoría Muy, muy Loca y muy exagerada Pero parece también que Cuadra perfectamente Con la llegada de las nuevas pistas Al juego y de los Nuevos misterios Entonces, ¿y si la llegada De Marvel y Universo DC Realmente no son colaboraciones Espontáneas y realmente Tienen algo que ver con La historia del juego de Fortnite Nadie se lo ha planteado, ¿verdad? Y... ¿por qué no? Han aparecido nuevas ubicaciones también en los archivos del juego Una nueva ubicación llamada El Cráter Estará llegando esa ubicación para esta temporada Y será, según filtran, la ubicación donde estará sucediendo todo en este evento Esto parece que se está conectando con el evento final de esta temporada Parece ser que existen un total de seis cráteres que aparecerán y un cráter más grande que todos, por lo que será un total de siete cráteres. ¿Siete? ¡Oh, no! ¿Los visitantes están regresando de nuevo a Apolo? ¡Oh, mama! Esto se está poniendo demasiado impresionante y demasiado misterioso, hermanos. Oh, oh. Espero que realmente esto tenga sentido muy pronto. Espero que les haya encantado esta teoría y este video. Sí, si es así, recuerden dejar un fuerte like y comentar qué les ha parecido. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar a la Neox Army... Y os recuerdo que tenéis el link por si queréis pertenecer a la Neox Army y a los miembros debajo en la descripción ¡Chao!